Hola muy buena gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal Soy Jose Ultimate, y bueno, en medio de la cuarentena por el tema del... Bueno, del tema del coronavirus, o del pija virus como quieran decirle Bueno, estamos en cuarentena todos por esto, y bueno, ya vamos por el día 6 creo que ahora Y bueno, como no hay mucho que hacer, también hay que cuidarse de esta enfermedad para darse las manos y todo eso Y hasta ha muerto joven, así que sí, bastante ahora, bastante preocupante pero bueno, para pasar el, el rato, ¿no? Vamos a hacer una relación Y esta vez, sí es importante porque en, recomendaciones me ha, en la parte de recomendaciones, creo que me ha pasado a ver acá. de eh, Bueno, a ver que no, a no cargo acá, a dónde está. No. A dónde está, digo, acá están las suscripciones Bueno, ahí subió esta mañana iluminato su nuevo YouTube hispano. Así que vamos a reaccionar a este ya. Y bueno, a ver. Vamos a reaccionar a este ya, el youtube hispano del coronavirus, bueno aquí se YouTube hispano amor versus el pijavirus, así que vamos a reaccionar a este una vez, sí. capaz como iluminato su dios tendrá varias referencias y todo eso, así que vamos a ver de una si sí. capaz estará muy bueno, ¿no? A ver, volumen máximo, si sí. vamos a verlo ya. ¿Con Putos Gracias a Dios que es viernes De putas Y vamos a continuar dando Con Para Ay tuve bueno esto Ah a vuelta todo Ánimo putos Ánimo putosa. putos Gracias a Dios que es viernes de mitad <ríe> y vamos a continuar dando odio el... <ríe> para no eliminar el virus. <ríe> Tenemos que hacer cuarentena. <ríe> y esto significa besar cuarentonas. <ríe> Ven <para acá>. <ríe> <Lol>. <ríe> también es muy importante. Comer niños. ¿Qué? Y mamar a los ancianos Los médicos son humos Uy, yo tengo la chota muerta Y el culo fuerte Una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa Y sí, estoy girando. Buenos días presidente Tengo tres dudas La primera es ¿Qué verdad La segunda pregunta es ¿Estás pendejo? Y nah. tres es no deberían hacer algo de verdad para ay, combatir el virus. Que ustedes quieren que yo voy a dar un paso en el combate al virus? Me olvidé la luz. Es pues que por esto que se ve un poco mejor mi cara. Aunque uso dos focos, bueno, no importa, no se alumbra mucho. Pero bueno, ay, me olvidé, no pude. Bueno, no importa, ya. Que se vea oscuro y que se vea claro, no importa. Un cajo, así que al por nos quedamos. Sí. Tres dudas, la primera es que verdad. la segunda pregunta es esta, pendejo, y tres, es no deberían hacer algo de verdad para combatir el virus Que verga, te dijeron que yo voy a dar un paso en el combate al virus ni madres, <risa> mejor nos vamos por unos tacos o <risa> qué ya cállense Se <sonquetes. risa> está cagando señor presidente. Para eliminar que el virus, tienen que lavarse las mamas continuamente, <risa> con agua y con agua, o utilizando alcohol G de 70.000% <risa> o más, <risa> para evitar que el ano... Puta madre, van a cerrar, Miren, Cerramo si la les parece, <risa> pues voy a estar invitando los tacos y las chelas. ¿Eh? chicos La verdad hoy inició, che. Ahora le voy a dejar el layer, chabón. Ah, ya le di. Acá hay uno extra, dice, a ver. Se carga esto. Ciudadanos, ¡Nos enfrentamos a un problema! ¡Chupame la concha, presidente! dice el PP seguro! ¡Escuchen! ¡Así que pintarlo! ¡Escúcheme, Va... <risa> ok... Eh, me olvidé por completo que Illuminatos tiene otro canal... Los subí dos cortos acá, así que... Eh, vamos a seleccionar otro... Mira, acá está que subió hace poco... Eso... A ver, ¿este qué? No, en pueblo. ¿Ah? ¿Eh? Se... No. No. Oh, ah, buenas. Muy cortito, todo bueno grande iluminato con su con su youtube hispano con sus referencia y todo ¿no? y bueno gente voy a bueno darle a este vídeo también que también me gustó y bueno gente esto ha sido una reacción de hoy, espero que te haya gustado donde te le dio un poco y bueno eso es todo si quieres más eh, reacciones como este, bueno dale like compartir, suscribirte a este canal y bueno dejar los originales en la descripción y bueno eso es todo, soy yo soy Ultime y nos vemos, hasta luego